El pasado 10 de junio se produjo la trágica muerte de los Peñi y en del Guarmapo, Luis Marileo Patricio González, a manos de un ex capitán de caribaneros de apellido Gallegos, quien por lo demás eh, entiendo que habría tenido un pasado represivo en el contexto de la dictadura, sin perjuicio de aquello día un civil, la difundista en el territorio, y que quien habría sido la persona que habría disparado y dado la muerte de Luis Marileo Patricio González. Lo extraño, por decirlo menos, o lo reprochable, por decirlo menos, es que desde el 10 de junio, ni el 11, ni hasta hoy día, ha habido la intervención de la jurisdicción, de la judicatura, lo que uno espera normalmente en un estado de, de, de, de social de derecho que ocurra, que sean los jueces que intervengan. Se nos informó con la prensa que Gallego habría actuado en legítima defensa, razón por la cual no fue formalizado y más aún se le brindó protección policial. Nos hemos entrevistado con en el fiscal titular de la causa de acto en dos ocasiones durante la semana recién pasada. ¿Quién nos entregó copia de la carpeta investigativa? Que en el fondo lo único que hay es el parte policial. La policía no entregaba ningún antecedente como lo sería, lo más relevante, los protocolos de autopsia, hasta de levantamiento del cadáver, informe pericial del sitio del suceso. No tenemos acceso a nada de eso. Lo único que tenemos acceso es a la carpeta investigativa, una exigua carpeta de siria que consta de declaraciones tanto del principal imputado que es gallego, como así de dos testigos, y desde luego lo primero que se puede advertir sendas y severas contradicciones en su relato que hacen plausible entonces la tesis del homicidio que sustentamos nosotros como abogados de la Defensoría Popular en representación de la comunidad de los Peñas Fallecidos. Nos hemos entrevistado el día de hoy con el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, el Ministro Hugo Dolmets, quien se comprometió a pedir informe entonces en consecuencia al Juez de Garantía de Purena a propósito de su inactividad a partir del 10 de junio, esperamos que eso tenga buenos resultados, y el Juez de Garantía de Puren entonces nos puede explicar qué es lo que ocurrió al final del día, por qué no intervino la jurisdicción en un trágico hecho con resultado de dos muertos. Nosotros tuvimos noticia el mismo día, 10 de junio, eh, posteriormente en la tarde a través de la prensa, de los hechos que habían sucedido en, el, en los sauces. ¿Qué nos pareció raro en ese minuto? Que al día posterior supimos que el fiscal llamó por teléfono al juez de garantía y finalmente entre ellos dijeron que aquí había una legítima defensa privilegiada usando, usando como portavoz una voz política, en ese caso el intendente de la novena región. Nos pareció muy raro porque lo normal es que la persona que es, entre, entre comillas, eh, se le aplica la causal de justificación de la legítima defensa tiene que pasar por la autoridad judicial finalmente la autoridad judicial decide o no con lo antecedente que le presenta el fiscal esto no ocurrió así esto no ocurrió así y finalmente lo que se decía es que las dos personas que habían sido muertas en este caso Luis Marileo y Patricio González, están en el camino público, lo que nos parecía doblemente errado, el camino público no es no es una propiedad privada y no hace eco también la dinámica de los hechos que se han vertido, es decir Aquí no fue solamente la persona que se le aplicó que es víctima, el señor Gallego, este es policía, este capitán, no solamente, no solamente esta persona, sino que aquí está involucrado un capataz y un hermano de él. Es decir, ya no es una persona y ya no es solamente un arma, son tres armas. Ya no es solamente un sitio del suceso, es decir, dentro del fondo de los sauces, es afuera del fondo de los sauces, incluso ellos... Dan a conocer en los relatos que aparecen en la carpeta investigativa que yo he sido una persecución. Las persecuciones nunca son atendidas a las legítimas defensas. Aquí, incluso, no es legítima defensa propiamente tal, es legítima defensa privilegiada. Es decir, son más antecedentes. Nos parece grave, grave porque finalmente las personas que conocen la interrelación y las dinámicas que hay en los campos. ¿Qué pasaría si otro mapuche pasa por afuera el juego los sauces? ¿El señor Gallego lo puede matar de nuevo? No nos parece mal, aquí hay un error de procedimiento, creemos que la Fiscalía llegue a fondo. Sabemos que una de las víctimas, es decir, y lo voy a decir directamente, Luis Leo, tiene perforaciones en su cuerpo de dos armas distintas, Yo, ya eso no es legítima defensa. Queremos que paguen nuestras querillas por homicidio calificado en contra del señor Gallego eh, y... Eh, vamos a llevar a los peritos de más alta alcurnia de, de la república para que esto se esclarezca. Sabemos que eh, no fueron muy claros los procedimientos iniciales, incluso no hay levantamiento de cuerpo, que esto es lo clave. El levantamiento de cuerpo es quien se hace cargo de la persona que levantó el cuerpo, en este caso Luis Marileo y Patricio. No puede ser que esto no puede volver a pasar y ha pasado ya mucho rato, o sea, no, desde que murió Ale Lemun hasta este minuto, eh, todos los gastos del sistema nos sentimos un poco culpables. Nunca hemos logrado que haya una justicia verdadera y plena para, para la gente que vive allá, en la zona, entre comillas, que dicen del conflicto. Y nosotros queremos que este caso sea emblemático para que no vuelva a ocurrir. Nosotros interpusimos la querella hace aproximadamente 10 días, 2 semanas ante el juzgado de garantía de Purén, que es el juzgado competente y lo increíble fue que la primera resolución fue no pronunciándose respecto a la querella señaló una causal de implicancia porque tenía un grado de amistad con el querellado por supuesto que eso en primitivamente hace sospechar entonces la imparcialidad de la jurisdicción, porque en el fondo, en buen chirón hablando, lo que dijo el juez que era amigo del imputado razón por la cual no podía pronunciarse. Pero sí se pudo pronunciar el 10 de junio, cuando me imagino que el fiscal tomó contacto con él, al menos telefónicamente, y se dieron las primeras instrucciones. Entonces ese es un tema que también esperamos que se pueda dilucidar a partir del informe que está requiriendo la, el presidente de la Santísima Corte Suprema y en, el, en lo sucesivo lo que se desarrolla como investigación. Pero desde luego está en el registro, está en la carpeta judicial, que el juez declaró estar implicado y no poder pronunciarse al respecto por tener un grado de amistad con el querido bueno, eh, my, my pays, eh, bueno, mi nombre es Florencio Humberto Marileo Cariqueo soy bueno, hermano de uno de los países caídos el día 10 de, julio del, o sea, perdón, el día de junio del año eh, 2017 eh, bueno, eh, quisiera relatar más o menos la importancia de mi hermano la importancia de su lucha eh, y quisiera partir primero señalando eh, el contexto en que se da esta situación creo que eh, está más que está además de decir que las la, la comunidades y en general el pueblo mapuche históricamente ha llegado a un proceso de recuperación y es sumamente legítimo defender nuestra historia defender el pensamiento, el kimun, toda la lucha y el legado que dejaron nuestros antepasados y ese, en ese contexto nosotros siempre hemos planteado una demanda territorial en conjunto, las comunidades y especialmente también las comunidades de señor. que Nosotros defendemos el, la, el, la, el territorio del, de todos los latifundistas, colonos que están dentro del territorio, que están explotando, que están destruyendo la fauna, el, el medio ambiente, la naturaleza. Y bajo ese contexto para nosotros eh, históricamente siempre ha sido un derecho defender nuestra tierra Creo que este, todo esto hecho, todas estas situaciones, todos estos actos violentistas que han ocurrido dentro de la Araucanía, el único responsable aquí es el Estado, porque eh, todos estos años ya eh, que el pueblo Mapuche ha demandado su territorio, ha hecho sus controles territoriales de forma pacífica, ha demarcado su territorio, ha mostrado los títulos de Mercedes, ha mostrado huellas, como decía el Lonco ahí, de que existen cementerios Mapuche, había marcaciones de, de los caciques antiguamente, entonces, Pero el Estado simplemente dice que, eh, que la, única forma, la única solución que plantea es militarizar la zona. O sea, recorrer el Silla, recorrer la zona de Mayeco, es, es, es encontrarse con puros policías militarizados, especializados en, en materia de, de procedimientos interiores de las comunidades. Entonces, Y eso también implica vulneración de varias garantías fundamentales. El derecho a los niños, el derecho también de, de la gente a vivir de forma tranquila, de forma digna y la aplicación también de, de forma igualitaria de la ley. Entonces, eh, yo creo que eh, eh, en pocas palabras hay que decir que nosotros, eh, en términos generales, el pueblo mapuche está viviendo hoy en día en, en una dictadura continuada desde el gobierno de Pinochet, una dictadura que, que para el mapuche no se ha acabado, si bien es si cierto se dice que estamos en democracia, pero para el mapuche no, para el mapuche lo que hay es una violencia institucionalizada, eh, se ha planteado de parte del gobierno solamente una solución de carácter jurídica, o sea, aplicar la ley penal al, al Mapuche, tenerlo procesado, si es posible, dos años que sea finalmente inocente para el Estado, eso, eso es, es la solución pero para nosotros eh, nosotros como Mapuche y en términos generales, el, el pueblo Mapuche eh, se ha manifestado firme nosotros estamos claros, tenemos claros cuáles son nuestras posturas, nuestra convicción eh, y obviamente que eh, la historia pesa más, no hay no hay, no hay, hay fundamento, no hay eh, situaciones que puedan derribar todo lo que el pueblo Agucha ha resistido todo esto, más, hacia más de 500 años. Entonces yo creo que eso es lo fundamental y, eso, y esta generación al menos se está preocupando de mantener todo ese legado, toda esa historia y así va a ser siempre.